Entonces, hoy vamos a hablar sobre cómo aumentar nuestra motivación. Y hoy estamos bimodales, así que va a ser algo bonito porque tenemos personas aquí y allá también en el, en el Facebook. Entonces, quisiera que empecemos con un momentito de conexión con el ser. Y quisiera que ustedes en esta conexión con el ser hagamos un momentito de mucho silencio de todos los otros pensamientos que siempre nos andan ahí eh, en nuestra mente y que nos conectemos profundamente con qué es el significado de todo lo que yo hago en mi vida ahora. Sintamos como si todo lo que yo viviera en este instante es un regalo. Y si yo lo viera como un regalo, ¿cómo sería mi experiencia? Las almas con las que comparto... Todas las escenas, todo verlo como un regalo. Muchas gracias. Entonces, eso fue fácil o difícil? Fácil. A veces hay momentos en que se ve fácil y hay otros momentos en que no es tan fácil. Porque realmente a veces el significado de qué es estar motivado en la vida es, es algo que es muy profundo. Vean ustedes qué significaría estar motivado. Cómo viviría una cuando una está motivada. Cómo se despertaría. Cómo haría cada cosa en su vida. Y recientemente eh, estuvimos profundizando sobre un tema que me pareció muy bonito, que es que puede ser que hay motivación en nuestras vidas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que me está motivando? Y hay cuatro cosas y cada una de esas cosas tiene un impacto diferente. Uno es que me puede estar motivando el miedo. Entonces, por ejemplo, si estoy sin trabajo, ok, estoy buscando trabajo, pero si, es, si lo que me está motivando a encontrar ese trabajo es el miedo a no tener dinero, mi, lo que voy a buscar, cómo voy a ir a las entrevistas, cómo, con qué actitud va a ser. Si estoy buscando formar familia porque tengo miedo a la soledad, ¿Cómo, ¿A quiénes voy a aceptar? ¿A quiénes voy a abrirles la, la puerta de mi casa o de mi corazón también, verdad? Entonces, puedo decir que estoy motivada por algo, pero si el miedo es lo que me está motivando a hacer lo que estoy haciendo, el resultado entonces va a ser muy limitado, más bien me va a producir carga. Hay otra eh, fuente de motivación que es el deseo. ¿verdad? Entonces yo tengo deseos eh, de ciertas cosas, por ejemplo, me encanta el queque chocolate, <ríe> entonces mi deseo es comerme un queque chocolate con mucha azúcar, ¿verdad? Y que no necesariamente lo más sano para mí, ¿verdad? Entonces ahí me está motivando un deseo que es un deseo limitado, le vamos a poner, no es un deseo del alma, es un deseo de los cinco sentidos. Eh, igual así, hay muchas cosas que yo puedo hacer, por ejemplo, voy a hacer mucho ejercicio, pero si el deseo que me motiva es para atraer a otros, para que otros me vean más, <risa> igualmente eso es lo que está alimentando qué es. Es más bien mi ego, es una parte falsa que además es temporal, no mi, mi estado de amor propio constante. Entonces, también hay que revisar. Yo estoy haciendo las cosas que hago motivada por un deseo que es de esa categoría. Para que me digan qué bien que lo hiciste, para que me den un reconocimiento, para que me den la plaquita de la mejor. O, o qué, ¿verdad? Porque todo eso lo que alimenta no es el alma. Luego, la motivación puede venir por otra fuente, que es el sentido de deber. Es porque siento que es mi deber. Entonces, bueno, yo cocino en la casa porque es mi deber cocinar y todos tienen que comer. <risa> o yo estoy trabajando porque es mi deber trabajar, porque tengo que cumplirlo. Eso me hace una persona responsable. O tengo que ayudar en la comunidad porque es mi deber. Eso es un poquito más elevado que los anteriores. Es un poquito más elevado que hacerlo por miedo o hacerlo por deseo. Pero todavía, eh, si lo hago de esa manera, lo que me va a pasar es que en algún momento me voy a cansar. Si yo solo lo hago por deber, en algún momento hay vacío y me siento agotada o agotado de lo que estoy haciendo. Entonces, el cuarto nivel de motivación o lo que podría motivarme es el amor, el amor puro. Es decir, si, si a mí, si yo lo que hago, lo estoy haciendo por amor, todo, y no necesito reconocimiento, no necesito nada, porque la motiva, el amor es como un automotivador natural. Entonces solo se siente muy bien cuando hace las cosas con amor. ¿Cuál es el resultado de, lo, de hacer lo que yo hago? Tengo una amiga que está terminando... Bueno, ya terminó una tesis de doctorado muy interesante sobre el tema de la verdadera felicidad y la felicidad falsa, ¿verdad? En, este, en, este, en un contexto de empresariedad. Y no importa cuánto duró haciéndola, porque estaba tan motivada, con tanto amor por el tema, que se buscó tanto material, tanta información, al final le quedó muy interesante, porque lo hizo con el corazón. Entonces... Ese tipo de motivación es la que nosotros buscamos sostener, porque uno puede además empezar por amor, pero luego se nos olvida por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Entonces ahí eh, viene como lo que son los obstáculos a la motivación, ¿verdad? Ahí viene por qué después de que yo empecé a hacer algo con muchos, con todo mi ser, Después se convierte en algo que no lo estoy disfrutando. Entonces, una de las cosas ahí que podemos ir dándonos cuenta es una cosa muy pequeñita, solo una palabra, pero cambia todo. Y es la conciencia. Es decir, cuando yo tengo... Hago las cosas con conciencia del alma o la conciencia del cero. Todo mi ser está ahí, todo el alma está en lo que hago. Es distinto a cuando yo lo hago por complacer toda la parte superficial del ser. Es mi nivel de conciencia. Entonces ahí yo me he dado cuenta de una cosa. ¿Cuándo mi nivel de conciencia baja? O sea, ¿cuándo pierdo mi nivel de conciencia elevado? En mi caso, ahora ustedes después me cuentan de ustedes, yo me fijo que es cuando empiezo a hacer las cosas demasiado rápido, una tras otra, una tras otra, una tras otra, mi ritmo hace que yo pierda el sentido, el significado de por qué hago lo que estoy haciendo. Es como que... No hay la pausa o el tiempo para sentir por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Y qué pierdo ahí cuando mi ritmo es así? Pierdo propósito. O sea, ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué lo hago en este momento? Entonces, ¿qué me he dado cuenta? Que si yo como que acomodo el ritmo, hago como un freno, ¿verdad? A ver, hago una pausa de silencio, de conexión, de meditación, acomodo otra vez mi cera en la calma, la serenidad, me doy cuenta que empiezo a darle significado muy lindo a todo lo que yo vivo. Es decir, no necesito cambiar lo que yo estoy haciendo lo que necesito es darle el significado correcto a lo que yo estoy haciendo. ¿Sí me captan la idea? Porque cuando uno está muy rápido haciendo, haciendo, haciendo, entonces uno se agota, ya pierde el sentido, ya está. ¿Y entonces qué dice uno? Tengo que cambiar de, ca de, de trabajo, tengo que cambiar de casa, tengo que cambiar, cambiar todo lo externo porque ya perdió sentido. Pero cuando uno hace una pausa y uno se pone serena, y uno se pone en la conciencia correcta. La verdad es que yo estoy ahí por una razón muy linda. Hay muchas cosas que empiezo a apreciar. Tengo una mirada mucho más amorosa del lugar donde estoy, las personas con las que estoy. Y efectivamente, si no, si no, no estoy ser, sintiendo, que es que ya terminó ahí mi capítulo, yo en realidad lo que hago es motivarme. De estar donde estoy. Entonces, hay que tener a veces esas, esa sensibilidad de discernir. Que a veces uno se quiere ir porque se siente insatisfecha o insatisfecho. Pero en realidad el problema no es la situación a veces. Es que mi estado interior es de tal falta de conexión con mi propósito. Y por qué estoy ahí, porque no es casual. Que eso me hace quererme ir. Claro, hay otras razones también. A veces hay como choques de valores, hay choques de, de personalidades. Y uno dice, ah, no, ya está, no lo aguanto, ¿verdad? Y esa es otra de las razones que bloquean nuestro entusiasmo. Es la influencia en la interacción con otras personas. Y yo siento que eso también es como un arte. Porque... Hay entornos que son agotadores, pero esos entornos los creamos almas, ¿verdad? Y todas las almas tenemos belleza, solo que hay algunas almas que chocan con ciertas debilidades mías, o me las, me las miran y, y me las sacan, ¿verdad? O tienen formas de interactuar que no son muy, muy agradables. Entonces, ¿qué pasa? Uno se empieza a desmotivar. Porque uno tomaba la motivación de llevarse bien, de tener un buen ambiente, ¿verdad? De tener, no sé, de sentirse agradable, feliz. Y ahí lo que me fijo es cómo hacer para motivarme cuando eso sucede, cuando estoy en ese estado. ¿Qué hace uno? Y ahí me fijé yo en mi propio ser, que yo ahí empiezo a hacer dos cosas. Primero yo empiezo a querer que ellos cambian y yo pierdo mi paciencia. O sea, yo automáticamente me pongo impaciente. Y ahí todo se acaba, porque ahí perdí la dulzura de carácter, ¿verdad? Pero fue precisamente porque yo tenía expectativas que por más que yo quiera no se van a cumplir, porque no puedo controlar nada de, de cómo actúan las personas, etc. Entonces, a ver, el problema es que yo perdí mi paciencia. Ellos pueden ser como ellos quieren, pero yo tengo que nutrir mi paciencia. ¿verdad? Y, y como en eso confiar, tener más fe en que las cosas, las situaciones, la familia, cada quien. Tener confianza en todos ellos. Y, y eso me da paciencia. Me da mucha paciencia. La confianza a mí me da paciencia. O podríamos decir la fe, ¿verdad? Ahora, otra de las cosas que me, que me pasa, y no sé si a ustedes también, es que me dejo afectar en mi amor propio. Es decir, como que si las personas actúan de unas maneras que no son las mejores, yo después pienso, pero si la persona dice eso o hace tal cosa, cambia en algo lo que yo soy. O sea, yo sigo siendo lo que yo soy. Yo no, no dejo de ser lo que soy porque la otra persona opina esto o dice tal cosa. Cuando yo pienso así y me veo a mí misma, mi verdad, yo ahí me mantengo con mucho autorrespeto, estabilidad, serenidad y calma. Pero cuando yo me dejo afectar y yo pienso, ah, lo que esa persona está diciendo, soy, así soy. O sea, no... Ya perdí la conexión con mi propia realidad profunda, con mi verdad. Entonces, hay que aprender que uno en realidad puede tomar y no tomar de lo que está en, el, en lo externo. Y yo siento que en algún momento lo, lo que nos... A ver, son aprendizajes que he sentido que uno va adquiriendo y uno es ser más ecuánime menos delicado, delicado por las circunstancias, por la cómo la gente se sienta, por lo que la gente hable, es decir, darle, tener empatía, pero no afectar mi estado interior porque eso es mi área, eso soy yo. Y ahora que estaba meditando se me vino una palabra que, qué es lo que siento que estoy practicando ahora, qué es estar blindada como blindada, entonces, es, esta palabra siempre niña me encantó, no sé por qué, como que, ah, esto está, este carro está blindado, entonces no le puede entrar ninguna bala, ¿verdad? O sea, yo siento que en la medida en que uno tiene ese estado de amor propio, ese estado de conciencia de quién soy, ese estado de meditación, de introspección, uno está blindado a la basura, es como que no entra. No, no hay espacio. Pueden tirar balas, pero yo estoy blindada. Y eso no significa indiferente. Significa como no entra lo inútil. Pueden entrar los rayos del sol, como entran a una, a una ventana blindada. Entra la luz porque lo permite. Pero no entra lo negativo, no entra lo que me va a robar mis tesoros internos. Así que yo estoy blindada. Entonces... Esas son algunas de las cosas que pueden robarnos nuestra motivación. Y otra cosa que, a ver, uno a veces experimenta pérdida de cosas, pérdidas, ¿verdad? Y en esta época de muchos desastres naturales, de enfermedades, de hay cambios. Y en los cambios usualmente hay pérdidas de, de lo que sea. Y eso, si yo lo sigo manteniendo como una pérdida, eso me va a desmotivar. Es como, uy, esto, esto ya no está. Verá, esto me hace falta. O este me hace falta. Entonces, ¿qué pasa? Ahí yo siento que hay un poder muy necesario en esta época, que es el poder de adaptarse al cambio rápido. O sea, adaptarme. Adaptarme y aceptar el cambio aceptarlo, o sea, sí, no está, ahora las circunstancias son nuevas, ahora todo es diferente y lo acepto. Y en eso, pues, uno puede sentir sus propias resistencias. Hay cambios que uno muy rápido se amolda, se adapta y todo bien. Y hay otros cambios que nos cuestan más. Pero ¿qué pasa? Yo siento en mí que me cuesta más estar en resistencia a algo que está pasando y que es la realidad adaptarme a ello. Y nuevamente escuché recientemente una historia de nuestra exdirectora, porque ahora dejó el cuerpo, Daddy Yankee, que estuvo un año en cama. Ella llegó después a tener 104 años, pero en su historia de vida estuvo en un momento muy enfermo y no le podían diagnosticar qué era lo que tenía, cuál era su enfermedad. Y ella se adaptó a, a esas circunstancias. Ella siendo una, una persona que iba de un lado para otro, siempre tenía muchas ideas, se dedicó un tiempo de silencio. Y en ese momento mucha gente empezó a tener hasta sueños con ella. Porque ella empezó a tener una práctica muy sutil, muy profunda de conexión con Dios. Entonces, si bien no podía hacer nada físicamente, ella se adaptó. Ok, lo hago espiritualmente. Entonces, claro, es una situación cuando me toca un, una enfermedad que me inhabilita, que no puedo hacer lo que estoy haciendo constantemente. Mi capacidad de adaptarme a ello me va a hacer mantener mi motivación o no. Yo me tengo que adaptar. No me pasa nada malo. Verá, ningún problema va a durar para siempre. Incluso si tengo que dejar el cuerpo y ya voy a estar con, en otro estado, <ríe> sin esa situación terrible, ¿verdad? Tengo otra persona que estaba con un dolor muy fuerte, por una situación en el cerebro que tiene. Me decía, es que el dolor era tan insoportable, tan insoportable, que yo ya en ese momento decía, lléveme, decía Dios, ¿verdad? Hasta que empecé a pensar, a ver, ¿qué tal si no rechazo el dolor? ¿Qué tal si yo simplemente voy a imaginar así? que está ahí, voy a ponerle menos atención, voy a imaginar que se hace chiquitico, chiquitico, y esto que es una persona que no medita usualmente, ella lo hizo solita, pura intuición. Y de repente el dolor fue siendo más manejable, porque ¿qué hizo ella? Se adaptó, aceptó el dolor, y entonces eso hizo que el dolor fuera siendo un poquito más controlable. Entonces, de esa manera, ese es un poder del ser. Es la capacidad de amoldarse a las circunstancias. Y eso me produce además otra cosa, que es un ingrediente de la motivación muy importante. Que es la creatividad. Eh, cuando uno está pequeñito y no ha decidido a qué dedicarse a la vida. verdad ¿Qué va a hacer usted cuando grande? Hay un un espectro tan grande de posibilidades que es maravilloso porque uno como que explora todas sus capacidades, eh, verdad, todo lo que le gusta y entonces uno se ve como como con un ser con muchas capacidades, ¿no? Y como así. El problema es cuando ya uno después ya dice ya decidí que quiero ser, ok y ya ahora estoy viviendo con una habilidad particularmente, estoy dedicándome a una cosa y de repente dejé por fuera un montón de otras cosas que son parte de mi creatividad, parte de mis habilidades que además me, me, me gustan, ¿verdad? Y, y que me harían sentirme muy bien. Entonces por eso la gente dice, de ahí sí, yo ahora me dedico a, hacer, a trabajar en un banco, pero antes tocaba guitarra y yo disfrutaba tanto la guitarra, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal si yo puedo tener la guitarra, trabajar en el banco, hacer lo que tengo que hacer y no perder esas capacidades del alma, del ser? Entonces, eso lo estoy descubriendo. A mí siempre me gustó mucho escribir. Y, y como qué rico seguir como con la, con la capacidad de escribir, haciendo lo que yo hago. Para disfrutar, para seguir como activa en esa parte. Entonces, todo esto, ¿de dónde nace la creatividad, la adaptación, el, el, el cambiar el ritmo y hacerse más tranquilo? ¿De dónde nace? Nace de la voluntad del ser. Y la voluntad es lo que me va a hacer levantarme todos los días. Es lo que me va a hacer cambiar lo que tengo que cambiar, es lo que me va a hacer tomar decisiones y la voluntad no viene en pastillas. La voluntad es algo que uno mismo, es como un botón, ¿verdad? Es un botón que solo puede apretar uno. Pero ese veces está bien adentro ese botón, ¿verdad? Y ahí es donde yo he sentido en mi vida, eh, en mi vida, que entra en la parte espiritual. Es decir, que en momentos de mucha desazón, de, de, tal vez de mucha desmotivación, de, de situaciones donde uno no encuentra soluciones a problemas, tiene la visión túnel, todo lo ve imposible, todo lo ve difícil, todo está oscuro. Como que el, el hecho de darme un momento de, de, de conectarme con el Ser Supremo, el hecho de darme tiempo para estudiar algo espiritual que me llene. Yo hasta me acuerdo frases tan lindas que fueron un motivador para mí, espirituales, ¿verdad? Eh, era como que, a ver, todo esto va a pasar. El alma es indestructible. A un paso de, de valentía, Dios siempre ayuda. Ese tipo de frases ay, hacen como que otra vez empieza a entrar luz y me empiezan a dar voluntad. Ok, no tengo ahorita toda la plata para pagar, lo que necesito pagar. Ok, pero yo voy a tener la voluntad de si necesito irme a vender limones, voy a ir a vender limones. ¿Qué voy a hacer sentada quejándome y llorando en mi mente? Nada. Activo el botón de la voluntad, ¿verdad? Y eso me ha pasado en muchas ocasiones. ¿Verdad? De, de, ok, hay cosas que son muy retadoras, que me dan mucho miedo. Una de esas incluso fue aprender a nadar. Pero tengo el botón de la voluntad y voy a aprender. Voy a aprender y, y sé que me va, no es lo natural mío, pero lo voy a hacer. Entonces, de esa manera siento que muchas cosas, incluso el aprender inglés, ¿verdad? Es difícil y tengo más trabajo que me exige, me pide el inglés, pero voy a aprender inglés. O sea, no debe ser tan difícil. Si hay un montón de gente habla inglés, yo también puedo hacerlo. <risa> Igual así aprender a manejar. O sea, fueron tantas cosas que yo creo que si uno tiene el botoncito de la voluntad, todo se puede hacer, lo imposible se puede hacer, se puede hacer posible. Entonces, de esa manera, creo que uno mismo se, tiene, es el arte de automotivarse. Y yo entonces me hice una promesa. O sea, yo no, no voy a quejarme con nadie. <risa> O sea, yo puedo compartir con los demás mis malestares como para hacer catarsis, como para darle sentido a cualquier molestia, ¿verdad? Pero no me voy a quejar porque yo a partir de ahora soy dueña de las circunstancias y me voy a automotivar. Y eso fue un momento de autorrealización. y yo les digo que ahora, aunque haya circunstancias muy retadoras, no caigo así en lo profundo como en alguna vez traí. ¿verdad? Porque a partir de ahora me hago cargo con estas herramientas que estoy compartiendo con ustedes y aunque sea difícil voy a dar el primer paso, ¿verdad? Y Dios está apoyando, lo que sea que sea y de verdad que pasa magia y esos son los milagros, ¿verdad? Uno atrae esos, mil esos milagros, ¿verdad? Entonces, les invito a que hagamos un ejercicio. ¿Les parece? Entonces, ahí donde estamos. Yo quisiera que por un momento. Ustedes le den permiso al cuerpo de ustedes de relajarse. Y visualicen que ahora. Están aquí y ahora. El tiempo se detuvo. Estoy aquí con el propio ser. Estoy en el lugar correcto, en el momento correcto. Voy a sentir en lo profundo esa energía vital y darle fuerza al vivir. Si bien existe la muerte y vendrá algún día a hacer que yo deje este cuerpo, eso será solo un día. Solo una vez. Todos los otros días estoy viva o estoy vivo. Y le voy a dar fuerza a esa energía de la vida. Esa energía vital no es material. Es una energía sutil, divina que viene de lo profundo del ser. Esa energía interior se alimenta del amor. Lo que da vida es el amor. Lo que crea es el amor. Lo que me hace compartir es el amor. El amor es la motivación más grande. Hace que las cosas que son más difíciles se hagan fáciles. Cuando no tengo la fuerza y no lo siento, puedo aprender a recibirlo del alma suprema. Con solo pensar en el ser supremo en Dios, inmediatamente, Él está conmigo. Siempre cerca. Y me ayuda a adaptarme a las nuevas circunstancias. Me ayuda a adaptarme a los cambios. Me ayuda a dejar de aferrarme a todas las cosas del pasado. Me hace fácil soltar. Y me ayuda a tener la voluntad de tomar decisiones, la voluntad de vivir feliz y la voluntad de hacerlo todo. No importa que hayan fracasos. Lo importante es no rendirse, volver a levantarse con voluntad y puedo volver a este estado de conciencia cuando sea que yo quiera. Oh, Shanti.